Mi nombre es Constanza Cieburger, eh, actualmente hago reventa de ropa interior artesanal y bueno, empecé a participar del club y de las capacitaciones del club con intenciones de crear un producto propio, digamos. Yo soy Estefanía y produzco pañales ecológicos, una línea de higiene ecológica. Vine me acerqué al club y ahí empecé a conocer en las reuniones de socios, después que me hice socia. A las chicas y bueno, eh, coincidimos en la sinergia de que todas estamos en el rubro textil, entonces empezamos a pensar la posibilidad de gestar algo a un lado. Eh, mi nombre es Janina Diederle, soy de Crespo, Entre Ríos, eh, bueno, vengo de, de producir ropa para bebés y de niños con un nuevo proyecto para realizar baberos eh, ecológicos reutilizando sachet de leche. Surgió también en las capacitaciones del, del club conocer a las chicas y tener esa, esa sinergia y, y, y eso lindo que se vive al estar en contacto con, con los demás socios que cada uno puede aportar su granito de arena y nos podemos ir enriqueciendo eh, mutuamente. Lo que más eh, hemos trabajado el año pasado es formar redes y creo que eso es lo que estamos haciendo y lo que estamos tratando de, de llevar a cabo ya que nos vamos conociendo de a poco, creo. No sé. Sí, sí, a mí también me pasó parecido en el sentido de que antes de la inauguración del club la sensación era de estar un poco solas en Entre Ríos porque bueno, es una, una producción con la cual no hay competencias cercanas, no hay gente con la cual compartir un objetivo, mi objetivo en común. En lo personal empecé a participar de la Feria Emprendiendo Sueños que también es organizada acá por la Facultad de Ciencias Económicas y bueno, en ese contacto, en esa red de personas que organizan la Feria me llegó la invitación a conocer el club y a participar. A mí me parece que el ámbito universitario y que además sea una Facultad de Ciencias Económicas eh, nos, nos acerca, nos da más accesibilidad, en mi caso, como es quizás el caso de, de ustedes también, que no tenía ningún tipo de formación, eh, ni de administración, ni contable y de repente para mí acercarme acá y ver el entorno de lo que cir circulaba en, en, en las capacitaciones, eh, las personas que fui conociendo, gente que forma parte de la, de la universidad, administrativos, profesores, acercarme a, a descubrir un universo eh, totalmente incursionar para mí desde, desde esas disciplinas. Y bueno Yo vengo de otra formación y nunca tuve contacto de empezar a abrirle posibilidad a que todas estas, estas corrientes de pensamientos y estas, estas teorías nos ayudaran a encauzar nuestro proyecto. Creo que en, uno, en, un, en una sociedad muy atravesada por cuestiones más eh, masculinas eh, es, es necesario y creo a nivel salud mental y física eh, como hacer eh, grupos de mujeres para generar cosas, digamos desde otros lugares, claro, desde un nuevo lugar.